...comunitaria, eh, policía, comunidad y comunidad policía, o sea que ese es mi norte y así lo voy a seguir siempre hasta que Dios quiera que yo esté comandando aquí en la Policía Nacional, aquí en la Policía Nacional. Ese mismo mensaje debió producir aquí, aunque lo hizo por escrito mi amigo el... el en la cintura, de la cintura. ...el general Cenas Rojas... Eh, él lo dijo por escrito, ya ustedes saben, y con el asunto este de, de la facilidad que quiso dar pues, nuestro amigo Luis Nelson Rosario Sosías eh, diciendo que iba a permitir 200 personas. Póngame ahí, señor director, póngame ahí, señor director cuando anoche, eh, cuando ganaron las Águilas en ese partido apretado, que al final pues hizo un combate, un back to back, o sea, los corrones consecutivos de los estelares de los gigantes. Yo estaba viendo ese partido emocionado y la gente salió en, en, en Santiago. Y el temor que puede existir en esta parte es la misma con aquellas personas que, que pueden querer salir a celebrar aquí y que no es posible hacerlo porque podría traer... Rebrotes y problemas de contagio. Él envía ahí un video. Ahí está. Miren, eso fue anoche cuando ganaron un grupito y eso generó una pequeña caravana. y Miren, eso ustedes creen que eso favorece. Eso no favorece. Eso genera un problema. Escuchen cómo estaban los fanáticos. Dale a play. Abajo. Bien, se escuchó aquí cuando yo le decía aquí a mi... Ah, para la gente del Facebook. Sí, entonces... Para... Bien, entonces. Eh, la otra parte es que. Estaba escuchando mm, que el presidente podría hablar de. De, de una modalidad nueva para la, el toque de queda de a, a, de flexibilizar el horario, pero eh, reducir algunas aperturas como ha pasado con los bares y restaurantes y que podría incluso en un determinado momento el, el, el, el presidente de la República eh, confirmar que en este año tan trágico que él asume el poder en sus primeros cinco meses de gobierno en medio de una pandemia, de una crisis electoral con elecciones divididas que fueron incluso propuestas, el problema de las elecciones municipales, el cambio de fecha, y todo lo que pasó con las cadenas de contagio y asumir un país con una extraordinaria crisis sanitaria, con una tremenda crisis económica, con un problema de desempleo, pues eso podría traer como consecuencia si anunciara algún tipo de, de medida impositiva o reforma fiscal generarle problemas y acabar el romance. Pero... Salió una encuesta, que yo les voy a enseñar más adelante a ustedes cuando llegue el guión nuestro, que da como prácticamente un 70% la aprobación que el pueblo dominicano tiene de los primeros cinco meses del de presidente Luis Abinader. Existe una creencia de que lo ha estado haciendo bien, que pasó el examen teórico y práctico de estos primeros cinco meses de gobierno y que en la encuesta que hace el periódico Hoy, que recuerden ustedes que es la, la, la misma vocera de, de, del Grupo Galo, la encuesta más prestigiosa y que fue la que lo dio como ganador y que fue la que más acertó y que dio los, por, los porcientos tal como, como aparecieron entonces, eh, yo hacía una pregunta en las redes sociales que cómo usted valora los primeros cinco meses del gobierno de Luis Abinader y del PRM. Y casi el 70% dijo que sí, el 69% dijo que es excelente, un 1% dijo que es regular, el 6% dijo que es mal y el 24% pésimo. O sea que entre pésimo y mal, que sería un, un 30%, y el 1% que es regular, que cae entre los buenos y ahí, o sea, tiene un 70-30. O sea que su grado de valoración eh, es muy bueno. Yo se lo voy a mostrar ese, ese estudio en un momentito, incluso lo hace el periódico Hoy. Y hay gente que entiende que sí, que lo está haciendo bien, que estos cinco primeros meses han sido excelentes que han sabido manejar bien la crisis a pesar, a pesar de todo. Entonces, en ese sentido, eh, el, el partido revolucionario moderno entiende que su romance con el pueblo no acaba porque tiene un presidente que es bien valorado, que lo ven como un hombre serio, como un hombre que está haciendo las cosas bien, que cuando se ha equivocado, él ha echado para atrás, como cuando dijo que le impondrían pues, eh, un impuesto a, a los beneficios que la gente tuviera en los bancos, a las tarjetas de crédito, que se estarían cargando eh, beneficios los ahorrantes. Y todo este tipo de situaciones que hicieron que pues, él dijera, bueno, pues, mis expertos se equivocaron, me equivoqué, y echó eso nuevamente para atrás. Y eso permitió entonces que la gente viera que es una persona flexible, que cuando un funcionario ha metido las patas lo ha suspendido, lo ha cancelado, que cuando no han hecho sus declaraciones juradas, el presidente de la República ha sabido suspenderlo y de, su, de la suspensión puede pasar a una cancelación definitiva e incluso un hombre que cuando ha visto que alguien ha querido ponerse por encima de la ley, él ha dicho, nadie está por encima de la ley, incluyendo al presidente. Y este tipo de situación ha hecho que la gente valore prácticamente un 70% como positivo. Ahora, ¿cómo ve? Eh, eh, porque quizás eso ese, ese sondeo que hace el periódico Hoy lo hace en... en